Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar viendo esta replay Que nos envió el señor Jartank Bien, así que bueno, vamos a analizarla juntos Vamos a ver qué cosas eh, hizo bien el señor Jartank Según, obviamente, mi criterio Para eso él me envía su replay Para que yo la analice según mi propia perspectiva Así que bueno, chicos, vamos a ver Está con un BK-3001D Que él nos había avisado ya por... Por Discord y por mensajes de eh, chat en directo y en vivo y demás Que, bueno, tenía la intención de sacarse este tanque De, es, de hecho, yo lo utilicé, digamos, con la cuenta del Sheriff eh, lo, estuve, lo estuve probando A mí mucho que, digamos, no me terminó de convencer Pero... Tiene una buena recarga Entonces, eh, eso lo hace lo hace que pueda ser un tanque versátil, digamos, ¿no? En el sentido de que no, no, no es necesario estar tan anclado en un solo lugar, sino que está bueno eh, reposicionarse y ver si podés dispararle a alguien que esté un poco desguarnecido, ¿no? Por decirlo así. Cuando ves, cuando pillás a alguien que está medio flojo de papeles, ahí le empiezas a tirar y a tirar y a tirar y a tirar y a tirar. Entonces tiene que ver más que nada con eso. Bueno, aquí vemos que está observando el panorama. Eh, todavía no, no ha muerto nadie. Bien. Estamos aquí en Ciudad del Lago. Bueno, ese AMX, el BIS, ha muerto. Eh, podríamos decir que se ha regalado. Bueno, el ARL le mete un... Corchazo, literalmente Porque, bueno Han interpretado que estaría ahí, supongo Porque no le saltó la bombilla Creo, aparentemente no Bueno, entonces Es un lugar habitual en el cual Se ponen los cazatanques por lo general Donde está Shark eh, Entonces, bueno es, es natural, digamos, que Que pase, que suceda algo así Perfecto Con AP penetra se le escabulla ahí, se les escabulle el 01D. No entiendo bien qué hacía ese 01D, DuckDuck. Ahí, fuera de, de cobertura, digamos. No espera a que cierra la retícula. Ahí cerró, no le emboca Bueno, por ahora está haciendo una buena maniobra, digamos. Estamos en tier 5 y 6. No podemos decir que, que lo esté haciendo mal porque, digamos, eh, tenemos un caza por allá el T67 que está cubriendo aquella zona, digamos eh, no me parece mal lo que está haciendo Shark estoy de acuerdo, es un tanque blando, eh, con lo cual no tenemos digamos, una buena capacidad para aguantar tiros entonces no podemos estar en primera línea con el con 30-01 D, ni mucho menos, bien Bueno, ahí decide subirse arriba a la, a la montañita Yo creo que no es una buena decisión Por lo general Porque es un mapa muy chico Y en otras circunstancias, digamos Te puede detectar algún caza grosso de aquel lado Que te pueda meter un buen bombazo Y te vas a comer un, Tal vez un 500 de daño Por estar ahí arriba Y tal vez no sea lo más conveniente un buen tiro ahí El RNG lo está ayudando Está... Bueno, ahí recién lo ayudó y ahora no. <risa> eh, perfecto, bien, bien, bien. Excelente. No lo terminó de liquidar él, pero fue daño por detección. Sirve, vale, vale, perfecto. Todo lo que sirva, digamos, todo lo que sea para o se utilice como para que el equipo gane, bienvenido sea, está muy bien, está perfecto. Eh, recuerden que como siempre les digo, este es un canal para gente normal del promedio que intenta mejorar... Intenta lograr cada día que pasa estar un poquito mejor. No es un canal de pros ni mucho menos. Eh... A mí, acá en lo personal, va a pasar algo, por eso pongo pausa. Va a pasar algo que me parece mm, totalmente extraño y de hecho lo voy a analizar un poquito más en frío y voy a rever bien, bien, bien esta replay. De hecho, ya la vi recién, pero quiero verla de vuelta. Y es este Cromwell B, eh, este Baby Girl-69 que no sé hasta qué punto es una no lo sé no sé quiero no quiero decir una cosa por otra pero hay algo que no me termina de de cerrar bien eh... pero bueno nada vamos que no dispara ves, ahí lo ve, no disparó no se mueve mira al cielo no dispara o sea, tiene un comportamiento muy muy raro la verdad que del clan Risk no sé, tendría que verlo estuve viendo recién sus stats eh, y son muy extrañas sinceramente Quiero analizarlo un poquito más en frío y bueno, ver qué onda, pero mi función también a veces es analizar estas cuestiones. Desde mi rol de community contributor también tengo que. O por lo menos yo me tomo ese rol, ¿no? Ahí le mete un buen bombazo. Fíjense lo que hace bien a Shark es tipo el, el, el famoso Boom O sea, mete, o sea, pega y se vuelve. Pega y se vuelve. Eso está muy bien por parte de él. Panzer 4 que está ahí totalmente expuesto, sin cobertura no era el mejor lugar para él ahí tenemos la arte que se va escondiendo perfecto, está bien, está muy bien es lo que debe hacer igual la partida está casi liquidada ahí le sale de costado, bueno, muchas gracias al de Losa por salirle en diagonal salió demasiado se come el tiro, asume ese asume ese daño Está perfecto, eh, auto apuntado y adentro solamente queda la M41HMC, es decir, la artillería. Bueno, fíjense el daño en Tier 6 con el BK3001, 5 kills, eh, 1644 de daño asistido, 110 de rebote. Está bien, es, no puedes pedir más. Ahí se apura, ahí se apura. Igualmente al impactar la termina matando, pero... Mmm, esos tiros no puedes cerrarlos, no, no te puedes dar el lujo. Igualmente entiendo perfectamente lo que hizo. Que fue el hecho de pasar rapidito. Eh, por la duda de que la, la Arti te detone. Eh, pero hay que tener más. Eh, tener un poquito más de calma. Para poder. Eh, bueno. Disparar bien y con precisión en esos. En esos momentos. Así que bueno, queridos amigos. Espero que les haya gustado esta replay, espero que les sirva tal vez esta posición, si ustedes están en duda o están sacando su primer tier 5, tier 6, es una posición ideal para, para los caza, para los medianos con un buen camuflaje, en el peor de los casos te llegan a detectar, agarras, te das media vuelta y te vas, no, te, no estés muy lejos de, de, digamos, de la curvita para poder retirarte sin comerte por lo menos demasiados tiros, ¿no? o sea, tiene que ver con eso. Eh, pero bueno, creo que es una partida que está muy bien muy bien hecha por parte de él Y nos puede servir a todos como para digamos, conocer un poquito más este mapa, este Lakeville Y no solamente ir o a la ciudad o eh, al pasillo de la muerte, ese como se dice eh, Así que qué bueno amigos Básicamente eso ha sido todo por hoy, espero que la hayan disfrutado, espero que les guste. Como siempre, muchísimas gracias. Les voy a estar dejando el link del grupo de WhatsApp, también acá abajo, ahí estoy yo. Siempre escribo, mando mensajitos de voz, eh, les mando alguna fotito, alguna cosita, charlamos de World of Tanks. Eh, tiene que ver 100% con el WOT. Consejos de los chicos que, que dan, hay gente que es muy pro, está Harold, eh, hay, digamos hay mucha gente que sabe... Aquí que también hay un montón de gente, básicamente somos como 30 personas y hay gente que sabe mucho del juego y que da muy buenos consejos y entre ellos eh, estoy yo también para tratar de intentar por lo menos desde mi lugar ayudarlos en lo que pueda y si no intercambiar opiniones, charlar y, y ver qué cositas nuevas van saliendo día a día en el World of Tanks. Bueno amigos, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en la próxima. Chau chau.